informarse e informar que tiene todo que ver con este movimiento político que estamos haciendo porque somos agentes transformadores y en transformación, entonces se, no, no se lucha solo porque de hecho eh, se pierde, es una guerra eh, si vamos solos, la contención es eso, es nuestro ejército. Es cuando nos fortalecemos y vemos que no estamos solos porque tampoco nos pasa solo a nosotras. Pasan con un montón, entonces es una cuestión colectiva. Y como tal, tiene que ser organizada y, y uh, alimentada desde el individual.